Y, y la conclusión era que pues, les gustó el, porque miraron esa serie. <risa> sí. ¿Listo? Eh, hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Eh, gracias por acompañarnos en este espacio nuevamente. Eh, pues hoy tengo el, el gusto de estar con, con, Jorge, con Jorge Alberto en este espacio. Y pues para los que eh, no conozcan Ciencia en el Bar, eh, nosotros somos un proyecto de divulgación científica. Estamos aproximadamente desde desde 2017 eh, democratizando el conocimiento científico en espacios alternativos como bares eh, restaurantes eh, pero pues por ahora por la pandemia eh, lo estamos haciendo virtual entonces eh, bienvenido eh, jorge cómo está muy bien muchas gracias gracias por la invitación encantado de estar en colombia virtualmente <risa> eh, bueno entonces ahorita pues jorge nos va a hablar un poco de espectroscopía y pues como detectan drogas en, en aeropuertos, voy a, voy a hacer una breve presentación de, eh, de Jorge y pues luego ya el público sería todo suyo. ¿Listo? Entonces, el doctor López eh, pues nació en Monterrey, en México, eh, y creció en Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, Texas. Él estudió educación básica en Ciudad de Juárez eh, también obtuvo grados de licenciatura y maestría en física de, en la Universidad de Texas, en El Paso, eh, y de doctorado en la Texas A&M University en 1986. Eh, fue graduado con los más altos honores y pues, obteniendo el premio a la mejor disertación. Eh, después de graduarse, fue contratado por dos años como investigador postdoctoral eh, por el prestigioso Instituto Niels Bohr en Copenhague, Dinamarca. Eh, continuando también como investigador postdoctoral en, en el Lawrence Berkeley National Lab, eh, otros dos años más, pues después de una breve estancia en el Cal Poly en San Luis Obispo. Eh, regresó a la Universidad de Texas en El Paso en 1990, donde ha sido profesor asistente, profesor asociado, eh, y, y pues también como decano asociado y director del departamento. Eh, las áreas de investigación de, del doctor Jorge. Eh, son eh, teoría nuclear, espectroscopía, astronomía, estudios científicos de datos electorales, eh, aplicación de métodos científicos a la ciencia social. Eh, ha publicado más de 100 artículos en revistas especializadas, un libro de física nuclear, uno de espectroscopía y cinco libros de fraudes electorales. Eh, también ha supervisado eh, aproximadamente 100 estudiantes en estudios de maestría y licenciatura de física. Eh, ha recibido alrededor de 5 millones de dólares de la NASA, eh, Jet Propulsion Lab, National Science Foundation, eh, ha dictado también conferencias en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Escocia, Estados Unidos, Hungría, Italia, también en Japón, en México, Noruega, Rusia... Suecia, Uruguay y Venezuela y pues ha sido reconocido por la Casa Blanca, eh, la Academia Mexicana de la Ciencia y pues la revista Natur, entre pues entre otros. Entonces, eh, pues mucho mucho gusto de tenerlo acá, eh, eh, doctor Jorge, pues y es un honor tenerlo aquí, bienvenido. Gracias, gracias. Es un placer para mí, ¿Qué más diera yo por estar allá con ustedes en Pasto, Colombia, en las montañas en lo frío. Pero pues eh, no se puede por el momento, así que para la próxima, ya que se pueda, me invitan y con gusto me aparezco por allá. A mí me encanta Colombia, Yo he estado tres veces allá. Me conozco Medellín, Bogotá y San Andrés. Y tengo muy buenos amigos por allá. Voy a hablar de, del trabajo de uno de ellos hoy, de Fernando Cristancho, un poquito de lo que ha hecho. Tiene mucho mérito. Y pues... Eh, Uh, gracias por la transmisión, por el Face, eso ayuda mucho porque muchos de mis amigos están conectados. Um, veo aquí a Alejandro Puga, uh, mis saludos saludos a, a, a Alejandro, hasta Zacatecas en México. Alejandro, yo creo que te vas a aburrir porque es la práctica que di en Zacatecas, así que <ríe> te puedes desconectar ya si quieres. En fin. um, la, cuando me piden que hable de, de ciencia... Eh, por lo general, la gente tiende a hablar de ciencia eh, y, y, y siempre toman los, los eh, temas más eh, sexys, los aquellos que son más... Eh, eh, que, que inspiran a la, a la gente, como cuestiones del universo, cuestiones de cosas eh, que no, no todavía no se conocen muy bien, como por ejemplo la materia oscura, ese tipo de cosas, dimensiones extras, pero la verdad es que el grueso de la ciencia uh, se paga con dinero y el dinero se paga con aplicaciones. Entonces, no creo yo que le estemos haciendo un buen favor a, a las generaciones nuevas al tratar siempre de inspirarlos con cuestiones de, de espacio-tiempo-relatividad. Ah, de cosmología, cosas, no, en realidad eh, la ciencia tiene muchísimas aplicaciones y de ahí es donde sale el dinero y ese dinero es el que mantiene al sistema lubricado y esto no es nuevo, esto es de eh, Galileo, eh, obtuvo fondos de, para eh, mejorar el, los telescopios porque la marina italiana pues tenía más capacidad de observar a los barcos en el horizonte cuando se acercaban, sobre todo los barcos enemigos. Y, y así podríamos eh, seguir, eh, seguir la pista del dinero y vemos que la ciencia se desarrolla por donde anda el dinero, lo cual es, eh, eh, nos dice algo. Eh, hay muchas, muchos problemas con el subempleo en, en cuestiones de ciencia, pero también hay que tomar en cuenta que estudiar ciertas áreas de la ciencia, le cierra a uno las puertas, porque si uno aprende cómo manejar equipo experimental, por ejemplo, si no es en, en física, puede trabajar uno en cualquier laboratorio de ingeniería o de, de, de en, en industrial y poder eh, tener un buen trabajo y al mismo tiempo de, de hacer cosas muy interesantes. Así que ahora que ustedes me, me dieron a esta oportunidad, pues quise hablar un poco acerca de... Algo muy aplicado y sobre todo ponerlo en perspectiva de tal manera que vamos a ir desde el descubrimiento del fenómeno hasta la aplicación de, de lo que resultó del fenómeno. Voy a estar hablando, entre otras cosas, de efectos como, por ejemplo, el, el efecto fotoeléctrico que se descubrió a principios del siglo pasado y eh, Einstein fue el que lo explicó. Y le dieron el premio Nobel por haberlo explicado. O sea, Einstein no se ganó el premio Nobel por sus teorías de relatividad. No, se lo ganó por el, por el eh, efecto fotoeléctrico. Y el efecto fotoeléctrico es el que nos está dando la, eh, la energía ahora por medio de celdas solares. Y asimismo se utiliza para cuestiones de espectroscopía. Entonces, voy a hacer una narración desde el principio. Principios fundamentales, cuándo se descubrieron y luego eh, avanzando hasta... De llegar a las aplicaciones y entre las aplicaciones pues me voy a especializar voy a enfocar en dos una es eh, la de las drogas bueno en realidad voy a, voy a hablar de drogas de explosivos pero también de estudios de, de, de arte de piezas de arte piezas religiosas etcétera y lo que nos dice cosas muy interesantes entonces si me permiten eh, voy a poner la, la pantalla que tengo acá ¿Ustedes me si ¿sí se ve? Allí ya la estoy mirando. Ah, muy Listo. bien. Ya está. Bueno. Sí, pues eh, muy bonito dibujo, por cierto, este de ciencia en el, en el bar y también el, el póster que me hicieron. El, la gente no se dio cuenta, pero se equivocaron de mi nombre, con mi nombre al principio. Me cambiaron a Juan. Sí, luego, luego antes de subirlo ya le, le pusimos el que era. <risa> Bueno, pues esto es... Espera, eh, deja... Uh, tengo un letrero aquí. Ahí está. Esto es... Eh, eh, la entrada a mi presentación y les voy a estar mostrando algunas fotografías de mi universidad. Entonces, eh, tengo... Esta presentación tiene otro nombre. Eh, el... Esto es lo que les dije, esto es un tanto. Ah, eh, ah, mundo, ah en ah, realidad. Ah, espérate, ya había ah, pensado. Había una grabación que se metió ahí. Bueno, eh, sí, era física del CSI, porque el CSI era un programa de, un programa de, de televisión en el cual se habían unos, unos científicos que usaban espectroscopía y ellos resolvían los, los crímenes con este aparato. Y va, vamos a ver cómo está relacionado. Esto con aquello. Muy bien, eh, la historia breve es eh, que se descubre un montón de partículas y de rayos a principios, a finales del siglo, donde pasaba a principios del del de 1900 y en, en particular se descubren los rayos X que se les dio ese nombre porque X es la incógnita y no sabían qué era. Entonces este tipo fue un tanto casual que lo descubrió. Estaba jugando ahí con una lámpara y que producía rayos X y esos rayos se extendían por el laboratorio y afectaron a una de las placas que él tenía por ahí. Entonces ya empezó a estudiar el fenómeno y se dio cuenta que algo emanaba de, esta, de estos materiales que velaban las placas foto, fotográficas y le tomó una, un, una imagen a la mano de su esposa y ahí lo que ven ahí es el anillo, esta, esta, esta bola gorda que está aquí es el, el anillo de la esposa. Y la esposa dijo, oh, he visto mi muerte, cuando vio eso. Y, bueno, a raíz de eso, de que se descubren los rayos X, se empieza a dar cuenta eh, la gente cuáles son los fenómenos para producirlos. Y hay, básicamente, hay dos maneras. Una es la que usan los dentistas, que calientan un filamento para arrancar electrones del filamento, y luego utilizan un campo eléctrico para acelerarlos, acelerarlos, y luego que ya que los aceleran, chocan contra una placa, y esta placa puede ser de, de plomo, etcétera, y al chocar, los, eh, los electrones producen los rayos X, y uno los puede dirigir, y así es como pasan por los dientes de uno y sacan las placas. Entonces, eh, a, más o menos para las mismas épocas, este, este tipo de a descubrió que había otro tipo de radiación que era muy rara. Si uno tenía un material, ese material producía ciertas cosas que no se sabía qué eran. Y esas cosas, pues resultó que es, es radiactividad, que pueden ser eh, eh, núcleos de helio que salen volando, o sea, partículas alfa se llaman, o puede ser simplemente eh, rayos X, o puede ser eh, electrones, en esa palabra en radioactividad incluye todo eso. Y este descubrió que eh, había elementos que lo hacían por sí mismo. Eh, mientras que Röntgen había descubierto que se necesitaba que aquel aparato se encendiera para que produjera los rayos X. Aquí no, aquí un elemento lo producía por sí mismo, o sea, los elementos radioactivos. Y, pero ya una vez que empezaron a tener control sobre esto, que fue como 10 años, 15 años después, eh, empezaron a utilizar la radiación. Por ejemplo, eh, Rutherford puso un material radioactivo que echaba los núcleos de helio, o sea, las partículas alfa, las arrojaba en todas direcciones, pero este hizo una, un, lo puso dentro de una caja y le hizo una abertura para que salieran en una sola dirección. Y luego los hizo chocar contra una placa, un, eh, una placa de papel de, de oro y muy delgado. Entonces, la mayoría de las partículas simplemente volaban y algunas llegaban a regresarse entonces, es eh, lo que quería era ver qué es lo que estaba pasando con él qué, qué, qué actividad tenían esas partículas cuando salían para ver si podían interactuar aquí con, con el núcleo eh, se sabía que existían los átomos por la, por la teoría de Dalton desde décadas anteriormente pero no se sabía cuál era la composición de los átomos, entonces la idea inicial de Rutherford es que un átomo era una bola y ahí estaban todas las las partículas y como una gelatina y estaban las partículas positivas y negativas y al, al mandarle uno una carga pues iba la carga iba a pasar iba a ser iba a tener alguna deflexión pero el hecho de que se regresaran prácticamente hacia atrás 180 grados hizo que se diera cuenta de que la carga tiene que estar concentrada en el centro la carga positiva tenía que estar concentrada en el centro de otra manera no podía suceder eso entonces, eso eh, modificó el, la idea del núcleo uh, de, del átomo y creó la idea de que existía un núcleo. Y todavía no se sabía qué había en ese núcleo, pero se sabía que había cargas eléctricas. Y esto fue Rutherford. Eh, Rutherford tenía, tuvo a Niels Bohr eh, trabajando con él. Niels Bohr eh, acababa de doctorarse en, en Copenhague, en Dinamarca, y estuvo trabajando con él. Y él, él se puso a estudiar la radiación que viene de, de, del hidrógeno. Si uno tiene el gas de hidrógeno y hace pasar por ahí una corriente eléctrica, el, el gas eh, absorbe energía de la corriente y produce una luz. Y la luz, la luz que produce se puede dispersar, se puede eh, eh, separar en sus componentes. Y esas componentes había como un, una serie de, de colores y luego otra serie y otra serie. Entonces, eh, ese era, se, se conoce como el espectro de hidrógeno, y ya se sabía algunas fórmulas que podían decirnos en qué, qué longitud de onda iban a tener esas, esas, esas componentes de la luz, pero Milsborg eh, este, encontró un modelo en el cual eh, él explicó la producción de luz por medio de las transiciones de electrones en el átomo. Entonces su idea era muy simple, eh, era un modelo igual que el planetario, en el cual tenemos al sol, al centro y los planetas rodando. Uh, aquí teníamos un núcleo y los electrones dando vueltas. Entonces, él, él postuló, dijo, bueno, los electrones están ahí fijos y no, se, no, no brincan, o sea, fijos en el sentido de que no, no, no, no decaen. La, el núcleo es positivo, los electrones son negativos, debería de ser atraído, más sin embargo, no lo es y no, no, no se sabía por qué. Y por lo tanto, él simplemente lo postuló, lo dijo, cuando eh, reciben energía, se brincan al siguiente nivel y, nivel, y cuando bajan es cuando producen lo, los rayos esos que vemos, la luz que vemos. Entonces ya tenemos más información. O sea, ya teníamos eh, los rayos X, las partículas alfa, la radioactividad, ya teníamos el que el átomo tiene un núcleo y Niels agrega más información de, desarrollando una estructura del átomo, le dieron el premio Nobel a este por haber des, eh, descubierto esto. Sin embargo, eh, su modelo funciona nada más, uh, funciona a la perfección para hidrógeno y para ningún otro elemento. Para todos los demás es una aproximación, y ahí es donde pues, la gente se tuvo que ir a otros modelos, que es eh, mecánica cuántica. Y así ha ido evolucionando. Primero se tenía el modelo de la gelatina, donde tenían todas las partículas mezcladas. Y luego el, el modelo con, con un núcleo en el centro. Y después el de los orbitales de, de Bohr. Y después se llegó a este de mecánica cuántica, en el cual los electrones se comportan de otra manera. Bueno, continuando con, los, con las investigaciones, Veinte años después eh, se descubrió, este Chadwick descubrió que eh, el núcleo no tan solo tenía cargas, eh, las cargas positivas, sino que tenía otras partículas que eran neutras. es él descubrió la existencia del neutrón. El neutrón y el protón tienen aproximadamente la misma masa, pero uno tiene carga y otro no tiene carga. Y eh, esta es una, la, la traza que dejó. Con la... Una, un, una, una reacción en la cual se, se produjo eh, un eh, neutrón. Entonces, el, digo, el neutrón chocó con algo y produjo esta, está atrás en una, una cámara de, de niebla. Y pues eh, ya es más información todavía que nos permite refinar el modelo. Entonces, eh, ahora se sabe que existen estos, eh, estos orbitales. Se sabe que los electrones andan por ahí de alguna manera. Y se sabe que los orbitales tienen cierta capacidad. En otras palabras, el orbital interior eh, tan solo puede tener a dos electrones. El segundo orbital, que es este de acá, puede tener a ocho electrones. El siguiente puede tener 18 electrones. Y así sucesivamente va creciendo el número de electrones. Y esto es muy importante porque... Eh, la energía que tienen estos es mucho mayor a la energía que tienen estos. Es energía de unión. Eh, energía en sí se puede identificar con movimientos. Algo que va muy rápido, que eh, se mueve a velocidad alta, eh, tiene mucha energía cinética. Pero aquí es energía de unión, es, están ligados, entonces hay mucha energía, lo que se llama energía potencial. Entonces, eh, si por algún motivo uno logra que este electrón que está aquí en la órbita sea eh, eliminado, entonces cualquiera de estos otros va a tratar de caer aquí inmediatamente, porque eh, hay una tendencia a tener la energía más baja. Toda esta energía de unión es energía negativa, entonces al aumentar la energía negativamente, están reduciendo la energía. Entonces, eh, al suceder eso, emite radiación. Y ese es de ahí donde viene eh, el espectro que se utiliza para todas estas investigaciones. Um, los rayos X, eh, ahora sabemos de que hay dos maneras de producirlos. Uno es eh, como, como lo estaba haciendo Röntgen que es eh, por, por frenado. Si uno lanza una partícula cargada, eléctricamente cargada, eh, a un átomo, cuando esta pasa por ahí, que se, que, que se desvía, entonces produce radiación. Esa radiación se llama la radiación de frenado, en, eh, o en alemán es y y emite radiación en una serie de frecuencias o longitudes de onda muy amplias. No son visibles, por supuesto, los rayos X no son visibles, pero nos puede dar rayos X desde muy, energía muy baja hasta energía muy alta. Y eh, básicamente lo que, lo que hace es eh, la carga pasa por aquí y al ser desviada produce la radiación. Bueno, hay otro tipo de, de radiación de, de manera de producir los rayos X que es eh, por medio de, de eh, afectar a los electrones en un átomo. Vamos a suponer que esta madeja que tenemos aquí son todas las, las cargas eléctricas. Cuando pasa, cuando sucede algo aquí, que un electrón cambia de nivel, al, al volver a bajar al nivel, eh, produce eh, radiación. Entonces, esta radiación es una radiación que depende de los niveles de energía. Aquí empieza... Es, había, aquí, hay un hay una electrón aquí, este otro electrón que pasa lo hace que se salga. Al bajar este produce el rayo X. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, aquí salen los rayos X que salen, salen con energías muy precisas. Acá salen con un rango de energías muy grande. Entonces tenemos dos maneras en las cuales se, se produce eso. Estos niveles tienen nombre, los niveles es... K, L, M, etc. Y entonces a los rayos X se les conoce por el, eh, por el nivel de donde son emitidos. Hay varias maneras de, de... Hay varias nomenclaturas. Bueno, aquí lo que tengo es una simulación en la cual eh, tenemos algo parecido a esto. Eh, tenemos eh, tuxteno, esta placa es de tuxteno y lo estamos bombardeando con electrones. Llegan los electrones, son desviados y producen la radiación de frenado, pero al mismo tiempo, algunos llegan y le pegan a los electrones del, del tuxteno y hacen que haya un intercambio de, de electrones ahí y se producen los electrones de nivel atómico. Entonces tenemos, eh, esta es la, la, la, la intensidad, o sea, ¿cuántos, cuántos rayos llegaron con esta energía ¿cuántos rayos fueron producidos con esta energía? entonces los, la radiación de frenado nos da esta curva continua pero la radiación producida por el intercambio de electrones en los niveles nos da este pico y este pico entonces, si no supiéramos qué material es y te, tuviéramos una tabla de rayos X que producen los elementos, podríamos identificar este pico por medio de estos dos picos, podríamos decir, ah es tuxteno, y ahí es donde empieza el milagro de la espectroscopía. Esto se conoce como el espectro, el espectro, y las energías son específicas para cada elemento. Entonces, ahí es donde empieza a ponerse, bueno, el asunto. Eh, tenemos la, los, los uh, rayos X que se producen por intercambio de nivel, Van, a, van a, a producirse cuando un electrón baja de un nivel a otro nivel. Estos son los niveles K, L, M y tienen eh, subdivisiones. Entonces, cuando eh, tenemos un, eh, un electrón que baja, de, digamos, del nivel L3 al nivel K, entonces produce eh, un rayo que se llama rayo K, alfa 1, y luego puede ser el alfa 2, etc. Entonces. Eh, esto, este tipo de radiación es la que nos permite identificar al elemento. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Me pueden contestar aquí por el chat del FACE? ¿De FACE. Si un electrón salta del L3 al K, ¿cuál es la energía del rayo que se emite? Bueno, esta, eh, esto es para cobre, por supuesto. Y esta es la energía de cada uno de los, de los niveles. El nivel más bajo tiene 8,979 electrón voltios, que es la unidad de energía, y es negativo, por supuesto. Entonces se va a saltar del 933 al 8,979. Va a bajar del menos 933 al menos 8,979. O sea, se va a volver mucho más unido. Y va a perder energía, y esa energía se escapa como un rayo. ¿Cuál es la energía que va a tener? Bueno, pues ahí necesitarían ver la, la calculadora, usar, digo, usar la calculadora y simplemente sacar la diferencia entre esos dos niveles. El, el rayo a X que va a salir es de 8046 electron voltios. Y, eh, para saber qué, de qué elemento es, aquí tenemos los elementos, es una tabla que se ha construido a través de, los, de las décadas, los elementos, y aquí tenemos la energía de cada uno de esos rayos. Entonces, eh, la que sacamos nosotros era de 8000 y pico, aquí está. Esto está en miles, en miles. Entonces, viendo la energía de eso, podemos decir, ah, fue cobre, y bajó de tal nivel a tal nivel. Bueno, en ese, en la energía que salió, el rayo que salió, eh, podemos decir que ese. ¿Qué podemos decir acerca de ese rayo? ¿Ese infrarrojo, visible, microonda, ultravioleta, rayos X, rayos gamma? Bueno, pues depende del, del, de la energía. Ah, me pasé. Depende de la energía. Es a uh, 8000. Entonces, 8000 anda entre estos. Eh, aquí es. Eh, 1,240, 12,400. Los pues 8,000 andan por aquí. Si nos por aquí, estamos entre los rayos X blandos y los rayos X duros. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los blandos son los que se usan para las fotografías de, de los dientes, eso. Y los duros, pues ya se usan. Eh, en realidad no se usan, son los que se producen en ciertas reacciones nucleares. Pero eh, espero que la idea vaya quedando eh, delineada. Lo que estamos haciendo es irradiar material, eh, capturar los rayos que salen, ver la energía para identificar el elemento. Eso es eh, espectroscopía. Eh, normalmente en, en, en clase, cuando doy un curso relacionado con esto, les enseño un uh, espectro real. Y aquí, pues, por estar virtuales eh, va a ser un poco más difícil, pero la idea es la siguiente. Hay unos tubos de vacío que son equivalentes a los tubos esos que uno encuentra en los edificios o en algunas casas, de, tubos de iluminación, que contienen un gas y, as, y son, se conectan a un circuito de tal manera que los electrones pasan de, del cátodo al ánodo y producen... Eh, excitación del gas. Excitación significa que los electrones de la corriente le pegan a los electrones del gas y hacen que suban de nivel. Y después bajan de nivel y al bajar de nivel producen la radiación. La radiación que producen es característica de los niveles de energía de ese gas. Y debido a eso eh, va a tener cierto espectro muy particular. Lo podemos romper, el espectro, y verlo nosotros. Se puede romper por medio de una rejilla de difracción, que es simplemente un pedazo de plástico que tiene muchas rayitas, muchos cortes, de tal manera que la, la luz que pasa por ahí se rompe y nos permite ver algo así como lo que estamos viendo aquí en los lados. Y se ve el azul de un lado, el rojo de otro, y se ven unas líneas ahí. Bueno, eso es el espectro y corresponde a ciertos eh, intercambios de, de eh, nivel por los electrones que han sido excitados. Ahora, lo interesante de todo esto es que cada gas tiene su espectro muy particular. Por ejemplo, el hidrógeno nos da, en, en el visible, nos da esta secuencia. El helio nos da esta secuencia. O sea, todas las líneas es el espectro. El litio, el oxígeno, el carbono. El litio, por ejemplo, se descubrió en el sol antes de descubrirse aquí en la Tierra. ¿Cómo inflaban? Ah, no, cierto, es el, el helio, el helio. ¿Cómo inflaban los globos de las piñatas, de las fiestas de niños? Pues no, no los inflaban porque no saben que existía. Y eh, es debido a este fenómeno que podemos identificar elementos en las estrellas. La luz que viene de una estrella lejana se puede romper en componentes y podemos ver que tiene eh, átomos muy complejos, como por ejemplo el oxígeno. Y todo eso está en la superficie, en realidad todas las estrellas son idénticas por dentro, tienen eh, hidrógeno que se está fusionando para producir helio, pero en la superficie puede haber elementos pesados, o sea, mayores que el helio, y produce este tipo de, de, de patrón. Entonces, ya nos estamos acercando a las aplicaciones. ¿Qué es lo que tiene que ver esto con, con lo que queremos hacer? Bueno, la, cada elemento, eh, cada material, cuando es irradiado, va a producir una, un espectro. Eso que produce, que puede ser, una, puede ser, puede estar emitiendo electrones o puede estar emitiendo rayos X, todo eso nos da una manera de ver cuáles son los, los niveles de energía y en base a eso podemos saber qué elemento es. Entonces, eh, la física atómica y la física nuclear nos permite identificar a los elementos por, la, por lo que emiten. Y, eh, por ejemplo, se puede utilizar para detectar explosivos, drogas y otras cosas. Volviendo a lo del, del CSI, esto es una caricatura que usaron acá en Estados Unidos. Están los dos tipos ahí con sus máquinas y eh, metiendo o algunas muestras en el aparato y luego irradiándolos y luego uh, llegan a la conclusión. dice oh, la pintura en la ropa del asesino coincide con la antimateria de la fábrica de Belgrado. Vamos, ya con esto resolvieron el problema. Eso es como aparece en la serie de televisión. Pero en realidad lo único que, que puede decir uno después de horas y horas de estar trabajando, eh, bueno, ya sabemos que no hay varios ni radio, ¿Susurra? probablemente, y esto es más más aproximado a la realidad. Ahora mismo estamos um, utilizando mi, mi aparato de espectroscopía para estudiar un material que fue desarrollado por unos químicos en los cuales tienen eh, hierro pegado a, a, a las uh, buckyballs, de estas a las se, carbono 60, y Pero es muy poco y por más que hemos tratado de identificarlo, no podemos, no tenemos suficiente resolución para, para verlo. Entonces, la vida es más complicada siempre que la ciencia ficción. Hay unos efectos basados en todo esto que les he contado que nos permiten identificar eh, elementos. Eh, han sido usados para fabricar máquinas que sirven para hacer esta identificación. Uno es el efecto fotoeléctrico. Hasta ahora hemos hablado de cómo el intercambio de partículas entre de electrones entre niveles produce radiación. Bueno, es posible pegarle a un... Eh, le mandamos algo, por ejemplo, puede ser un rayo X, puede ser otro electrón, puede ser un rayo gamma, para que le pegue a un electrón y lo eche para afuera. Esto es luz produciendo electrones, es el efecto fotoeléctrico. Es el que se usa para generar electricidad en las celdas solares. Bueno, aquí lo que sucede es que el electrón es el que sale. Y si uno lo captura, puede determinar uno con qué velocidad va. Y si sabemos la energía que teníamos al inicio, con esto que le lanzamos acá, la diferencia nos va a decir cuál era la energía de unión que tenía el, el electrón aquí. Entonces, esa energía de unión permite identificar al elemento. Y esto lo explicó Einstein y debido a eso le dieron el premio Nobel en el 25. Y pues ahora existen máquinas de este tipo. Esta es una foto ya de hace 20 años, más o menos, unos 15. Y este ya graduó, este también ya graduó, ya se fueron. Y esta es mi máquina vieja, tengo otra máquina nueva y... Uh, prácticamente lo que hace es inyecta aquí electrones y produce rayos X y los rayos X se, se meten en esta cámara que está aquí y le pegan al material. Y el material produce electrones y los electrones se capturan en, en este cilindro que está acá. Y este cilindro nos dice cuál es la energía del electrón y uh, con eso identificamos qué material es. Y se llama XPS, por su, son las siglas en inglés, que es X-ray, fotoelectron espectroscopía Y eh, como les digo, este es el equipo viejo. Tengo un equipo nuevo. Eh, me costó pues como unos 200 mil dólares, más o menos. Y bueno, ese es uno de muchos eh, efectos que se utilizan para identificar, uh, para identificar eh, materiales. Este otro efecto es un efecto muy interesante en el cual el fotón, el pedazo de luz que entra, no es absorbido totalmente, sino que pasa parte de su energía y sigue existiendo con energía menor, o sea, con frecuencia menor o con longitud de onda mayor, o sea, que cambia prácticamente, cambia de color. Aquí lo tenemos representado en esta caricatura, que llegan azules y salen rojos. Llegan con mucha energía y salen con menos energía. Bueno, esta, esto se, ta, se, se puede utilizar como, eh, como eh, terapia de radiación en, en producción de imágenes. Este otro efecto eh, también es muy útil, es el efecto de fluorescencia. Y este efecto de fluorescencia lo que hace es... Eh, manda un rayo X que golpea un electrón, el cual se va y hace que otro electrón caiga produciendo otro rayo X. O sea, son rayos X que entran y rayos X que salen, junto con el electrón, pero el electrón se queda por ahí. Entonces, la información que tenemos es eh, eh, la diferencia de energías entre los rayos X que entran y los que salen, y eso nos permite identificar el material. Esto se llama fluorescencia de rayos X por cuestiones históricas, porque hay materiales que así funcionan, les llega la luz y florecen, el, el flúor entre ellos, que es el, el polvo ese que se usa adentro de los tubos para la iluminación. Bueno, estos aparatos se volvieron muy famosos después de que hubo una explosión en una refinería eh, aquí en Texas. Y lo que sucedió es que hicieron una refinería y... No sé sean si se si acuerdan que las refinerías tienen como 10 millones de tubos conectados por todos lados. Bueno, la soldadura que se usó en ciertos tubos eh, no fue la correcta y al calentarse aquello se desoldaba y explotó. Hubo fuga de gases y hubo explosiones y se vino abajo todo aquello. Entonces, para, eh, hubo un mandato federal en el cual se tenían que revisar todas las soldaduras de todas las refinerías, porque no volviera a pasar. Y al, para hacerlo eso pues está muy difícil desoldar todo y volverlo a soldar. Entonces, lo que hicieron fue inventar un aparato de fluorescencia de rayos X portátil para poder ir ahí a donde estaba la soldadura y que ahí, y ahí, ahí mismo hacer el análisis. Esta es la, la maquinita que tengo yo. Esta que está acá. Es la maquinita que tengo, la cual tiene una ventana por aquí, y esa ventana es por donde salen los rayos X, rebotan en el material, y se producen los rayos X que son capturados ahí, y en base a eso, eh, la computadora, que es este esta cosa que está aquí, la mini computadora una tabletita, nos, nos dice cuál es el, el elemento. Y, pues, aquí está la foto de, de Henry Mosley, que es el que sacó este efecto, el efecto Mosley, que tiene que ver con este tipo de, de aplicaciones. Nico, eh, ¿no me estoy congelando en mi presentación? Ahorita no. Ah, muy bien. Yo lo veo bien. Muy bien, gracias. Eh, esto ha crecido a llegar al punto gigantesco. Existen este tipo de de, de producción de rayos X de fluorescencia y de XPS en aceleradores entonces en un acelerador eh, tienen eh, aceleran la, la partícula una, una partícula cargada como por ejemplo los electrones y cuando llega a, se va en línea recta y luego cuando dobla ahí se necesita que se, hace, se cambie de dirección y al cambiar de dirección no sé si lo puedan ver ahí Cambio, entra en un, alguno de los detectores que están ahí, que tienen eh, produce radiación y la radiación le pega a un material y se puede analizar. Entonces es ese, una aplicación más, pero ahora con unos aparatos que dan mucha más energía. Eh, yo no tengo capacidad con mi aparatito ese de, de mano, no tengo capacidad de, de ver lo que estás a, para todos ver. Aquí hay un video abajo que yo creo que no, se, no lo puedo correr, pero ese viene de Francia, del ESRF, que si ustedes lo ven, es un acelerador del tamaño de un campo de fútbol americano, fútbol, y eh, algunos de mis ex estudiantes han, han trabajado ahí. Este es un otro ejemplo de fluorescencia de rayos X. Y lo que digo aquí es que tenemos un aparato que está produciendo rayos X, bombardeando una placa de plomo, produciendo rayos X por medio de, de nivel, cambios de nivel. Y que estos rayos X se utilizan para irradiar cadmio y producen este espectro que está aquí. Bueno, la pregunta es, ¿de dónde salió este pico? Este que dice 25, ¿de dónde salió? En otras palabras, ¿de qué nivel, a qué nivel fue el intercambio de electrones para producir algo que es 25.000 electronvoltios? Bueno, pues tenemos que estar jugando con estos números que están aquí a la izquierda y ver cuál, qué, la, cuál diferencia, cuál, cuál, eh, entre qué niveles existe una diferencia de 25.000. 25.000 uh, electronvoltios. Bueno, pues ese... el nivel más bajo es de 26. Quiere decir que bajó del M1 al K. Del M1 al K nos da 25.900, casi 26.000. Y así es como funciona la fluorescencia. Hay otros fenómenos. Eh, en realidad en, el, en la... En el título de la presentación, mentí, porque en los aeropuertos no utilizan estas técnicas, utilizan otras técnicas. Uh, por ejemplo, hay una, una técnica que es la de activación nuclear. La activación nuclear eh, agarra uno en algo y le pega a los átomos para volverlos radioactivos. Y los radioactivos, una vez que se hacen radioactivos, pues decaen y producen radiación. Y hay elementos que se hacen radioactivos y decaen en minutos. Entonces, está muy rápido el proceso y puede uno identificarlos por medio de la radiación. Entonces, eh, esto es uno, uno de, de esos métodos, pero en realidad en el aeropuerto últimamente han estado utilizando lo que le llaman la espectroscopía de movilidad de guiones, que es eh, algo mucho más rápido. Simplemente toman el aire. O sea, si uno tiene, por ejemplo... Eh, si uno manejó drogas y después se lava uno las manos pero de todos modos trae restos y agarra uno el maletín o la el, eh, la valija de viaje la maleta entonces lo que hacen ellos toman un trapito y limpian la agarradera y ese trapito lo meten en un aparato y en ese aparato le soplan y logran sacar los restos entonces de acuerdo lo, el, el, el aparato este lo único que va a hacer es separarlos por, eh, por cargas eléctricas identificar los elementos de esa manera es la, la movilidad iónica que es un fenómeno más, más nuevo eh, rápidamente hay otros, otros métodos que te, se utilizan el de difracción de Bragg simplemente tiene una radiación que le pegan a, a un cristal y nos da un patrón de interferencia muy peculiar. Y ese patrón nos sirve para identificar eh, la, la estructura cristalina que existe. Entonces, una vez que tiene uno este patrón, aquí esta bola de picos, ya con eso puede uno decir, ah, es una estructura cristalina de tal o cual tipo. Y las drogas tienden a tener esas estructuras cristalinas. Esto es más acerca de la infracción de, de PRAC. Entonces, por ejemplo, acá en la frontera, México-Estados Unidos, se utilizan este tipo de técnicas, pero más bien para camiones, para camiones pesados, para los trailers. Y de la manera que funcionan, es, eh, tienen un acelerador que emite, arroja las partículas acerca sobre el, la caja del tráiler, y el tráiler, el haz el, el de partículas interactúa con lo que esté ahí adentro y produce radiación. Entonces, se captura esa radiación y se, se examina y pueden determinar si existe alguna droga o algún explosivo. Entonces, todo eso se hace básicamente por medio del, del nitrógeno, porque las drogas y los explosivos tienen nitrógeno en proporciones que no existen de manera natural. Entonces, bueno, sí existe de manera natural, pero no de manera común, digamos. Entonces, eh, tenemos aquí, yo he visto estos aparatos acá en Columbus, te, en Nuevo México, tenían uno que irradia al, al, al camión, a la caja del camión, y tiene un detector de este mismo lado, es este que está aquí, y este detector... Eh, les llega, por ejemplo, en este caso, le llega la fluorescencia de rayos X, más bien rayos gamma. Y en base a eso, eh, pueden identificar, la, en sí lo que están identificando es la densidad del material y, y la densidad del nitrógeno. Entonces, a la hora que lo grafican, tienen una, una situación como esta, eh, eh, del, en el eje vertical se está graficada la densidad del nitrógeno y en el eje horizontal es la densidad total. Entonces resulta que el, si uno usa, si uno trae drogas ahí, en los puntos van a salir muy bajos en densidad de nitrógeno. Pero si uno trae explosivos, los puntos van a salir muy altos, van a salir más altos en densidad de nitrógeno, pero también más altos en densidad total. Y eso permite ya que... Eh, se prendan las alarmas y que ya llegue la policía y que lo metan a la casa. Ya después eh, revisan el contenido y dicen, sí, sí trae algo. Y así es como, como funciona esto. Los explosivos, si son entre el 12 y el 40% de nitrógeno, por pues lo más probable es que sean explosivos y si andan alrededor de de menos del 10% de nitrógeno, entonces a, van a, va a haber drogas. Y si no anda en ninguno de esos dos rangos, entonces no, no pasa nada. Son otros materiales. Por ejemplo, el efecto Bragg para las metanfetaminas eh, y para la heroína da estas, estas curvas y se pueden identificar muy de manera clara. Entonces, pero para eso ya se necesita un poco más... Eh, o sea, más tiempo para poder hacer el análisis. Eh, Fernando Cristancho, mi amigo de allá de Bogotá, eh, inventó un método, bueno, lo in, implementó un método para detectar la, las, las minas explosivas que han sido enterradas por todo Colombia y en muchos otros lugares del mundo, excepto que en, en el resto del mundo, por lo general son minas, eh, eh, o sea, las pone algún ejército y son minas, eh, comerciales que son compradas y estas por lo general son de metal es muy fácil detectar metal entonces si uno tiene un detector de metales puede uno andar por ahí buscando minas pero en Colombia empezaron a hacer eh, las minas ya no ya no no de metal sino con explosivos eh, gasolina y fertilizantes que son materiales orgánicos y botellas eh, de vidrio entonces, ya no, aquí explota, pero ya no es detectable de la misma manera que, que las otras. Entonces, la solución de, de Fernando fue utilizar eh, lo que se llama dispersión de neutrones. Y, pero, claro, que para andar ahí buscando minas, pues mejor que lo haga un robot. Así que también inventó ese, ese robot y empezaron a... a, a, a pues a comercializarlo, a hacerlo, a, la, a ponerlo al alcance de la gente. De la manera que funciona la dispersión de neutrones, es simplemente eh, pones, eh, pone uno un material radioactivo que emita neutrones y ese, los neutrones pasan por un medio y se, son dispersados. Entonces eh, algunos rebotan y regresan hacia atrás la capacidad de que se regresen hacia atrás depende del número atómico de, del material entonces si si es tierra por lo general todo es absorbido pero si no es tierra por ejemplo si es plástico o algún líquido entonces se puede eh, aumenta el flujo de neutrones hacia atrás y con eso ayuda a, a su detección y ya con eso pues la gente se pone a escarbar ahí con cuidado. Y esto es lo que, en, lo que, en lo que ha, ha estado trabajando Cristancho, eh, un proyecto de física muy aplicada, muy bueno, muy benéfico para, para Colombia. Otras aplicaciones, y ya estoy cerca del final, es el, el estudio de, de cuestiones religiosas eh, como pinturas y... Acá en México es muy famoso el asunto este de la Virgen María y la historia es que se le apareció a Juan Diego y imprimió su imagen en el, en, en, en el manto este que llevaba Juan Diego y con eso hizo que, que él tuviera evidencia para de, la, de la aparición de la Virgen y para que eh, hicieran una iglesia ahí, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es que eh, había, siempre ha habido muchas dudas acerca de eso no y, y la verdad es que no pasó nada en los primeros 100 años 100 años después a, una, a uno de la iglesia se le ocurrió que, que le hicieran una iglesia a él ahí y empezó a abogar por el asunto y Roma no quería porque no había evidencia entonces de repente él sacó evidencia entonces um, primero el primer estudio que, que se hizo fue eh, un estudio que hicieron los de la Universidad de Texas, Lester Rothbrook, que trabaja con luz ultravioleta, fue y sacó fotografías de luz ultravioleta del manto este, y resulta que en, en, abajo de la, de la pintura de la Virgen hay otras imágenes, entonces él logró identificar las imágenes. Aquí, aquí hay cuatro, y esas cuatro son pinturas que se hicieron sobre el mismo manto, y la volvieron a retocar y a retocar hasta que les quedó el final. Entonces, es, está claro que la historia no es verdadera. Y está claro que, que la historia no es verdadera y tiene, tiene sus asegunes. En este caso, eh, eh, es obvio que la Virgen no, no iba a tomarse cuatro fotos en el mismo manto, ¿no? Eh, y me imagino la Virgen que se apareciera Lo, ah, este, Juan Diego, mira aquí está, aquí está mi imagen Yo, ah, ¿sabes qué? que no me gustó Dejala, va, va de vuelta, Pup, otra ¿no? no, pues otra, y otra y hasta que le salió bien pues uh, obviamente que no bueno, ese es uno de los de los estudios que se han hecho hay otro estudio uh, de este es por medio de protones esta técnica se utiliza se ha utilizado en Marte para identificar los elementos con los robotitos esos es eh, un protón que se inyecta y produce rayos X se inyecta en un material y produce rayos X y luego se detectan los rayos X y con eso se identifica el elemento bueno lo que lo que sucedió eh, respecto a la virgen fue que eh, como les decía no hubo no hubo eh, evidencia de que hubiera pasado eso en el tiempo en que pasó en otras palabras se aparece la Virgen y nadie se da cuenta, no pasa nada. Cien años después dicen, ah, sí, sí se apareció eh, y vamos a hacer una, una iglesia aquí. Entonces era obvio que había ahí un plan medio. Eh, como no había evidencia, de repente apareció una evidencia. A apareció esto. Esto es un códice de esos que se hace sobre corteza de árbol y todo eso. ¿no? Entonces eh, tenía la fecha, si, si la ven ahí arriba, 1548, Siendo que eh, a Juan, Juan Diego le, le, se le apareció la Virgen en 1531. Entonces, tú decías, mira, si sí hay, sí hay evidencia. si apareció en el 31 y en el 48 ya existía esto. Y esto quiere decir que sea sí hay evidencia. Entonces, se utilizó esto como evidencia de que sí había sucedido. Pero, pues, este, durante mucho tiempo no se, no se estudió ese, ese códice. De la, la, eh, la pregunta era, ¿sería en realidad ese códice de 1548? O más bien, eh, ¿la fecha esa se la habrán agregado? El códice es viejo, pero a lo mejor se le agregaron. Entonces, lo que hizo este, mi amigo eh, este Javier fue eh, eh, irradiar ciertas partes del códice y ver qué elementos contienen y sacar la probabilidad de que los elementos se conozcan entre ellos, y entonces, sobre todo los de la fecha, y sacó una, una estructura muy interesante en el cual saca, por ejemplo, si ven aquí arriba, dice firma 1 y firma 2, hay dos puntos de las firmas, y entonces saca la correlación que hay entre los elementos en los cuales existe, los elementos que existen en la, en la tinta de la firma 1 con la tinta de la firma 2, y vemos que llega casi hasta 40. Bueno, tienen eh, 60% de similitud, o sea, la diferencia, 60%. Y, y así va sacando conexiones, por ejemplo, la esquina 1 con la esquina 2 tiene más del 80%, o sea, la diferencia del 100, más del 80% de similitud. Pero a la hora que busca la fecha, la fecha clave de todo esto, pues se ve que tiene 0% de similitud. Esa tinta tiene 0% de similitud con el resto de las tintas. Entonces, eh, pues es claro que no tiene nada que ver con la época que la fecha fue agregada y pues eh, para el caso no tiene... Eh, ninguna, no es, no tiene nada de importante porque ya el, el mito se creó y la gente cree y la, la iglesia existe, etcétera. Entonces, bueno, eh, ya estoy terminando la espectroscopía. Como les pude, como les dije al principio, esto es física aplicada, muy aplicada y la espectroscopía es muy útil en muchos campos. Eh, hay mucha muchos empleos en Estados Unidos por lo general para que lo contraten a uno en este campo necesita uno tener un doctorado en física atómica física nuclear y puede uno hay un montón de empleos y los empleos van desde medicina nuclear hasta la industria eh, por ejemplo esto se utiliza en la producción de chips la espectroscopía para identificar los eh, defectos de los chips y eh, en Estados Unidos es posible eh, conseguir un trabajo, aunque no uno no sea ciudadano de allá. O sea, puede uno andar buscando el empleo y mandar los papeles en una solicitud de empleo y con eso pasa el tiempo y ya. Se, te entrevistan y te pueden dar el trabajo. Hay muchos, muchos trabajos. Así que esta es muy buena opción y pues con eso termino, tengo más material que les podría mostrar, tengo algo de, sobre el manto de Turín y algo sobre la Gioconda pero eh, ya, ya nos pasaron cinco minutos así que eso, creo que con esto es suficiente Listo, muchas gracias Jorge muy interesante y como lo que hablábamos al principio antes fuera de cámaras de, de lo de la historieta que que, que la gente mira las series y, y cuando ah, no entran las carreras de ciencia sí. <risa> resulta ser un poco diferente o incluso hasta muy, muy diferente pues, de lo que uno piensa. Sí, es, eh, eh, así sucede. La, la, por ejemplo, el Big Bang Theory, eh, como estabas diciendo tú, que ha tenido mucho impacto en, en, en, en la juventud que quiere estudiar física. Y cuando salió el CSI... Eh, hubo un, un aumento tanto en Inglaterra como en Estados Unidos de, de la gente que quería estudiar. Ahora, lo interesante es que eh, la, la gente quería estudiar lo que le llaman ciencia forénsica, siendo que el CSI en realidad eh, lo que estaban usando era espectroscopía, era química y física experimental, no era ciencia forénsica. Cuando alguien estudia ciencia forénsica, pues... Eh, estudian otras cosas. Entonces, eh, en, en mi universidad se, se creó la carrera de ciencia forense y yo digo que, eh, pues, que hay que tener cuidado con las carreras que uno coge, bueno, hay que ver el mercado antes de eso, porque en ciencia forense, por ejemplo, en Colombia, ¿cuántos laboratorios contratarían a gente en ciencia forense? Yo creo que en las ciudades grandes habría cinco ciudades que contratarían a dos, tres eh, tipos que supieran algo de ciencia paréntica o sea que en todo Colombia habría, habría trabajo para unos 15 personas y ya entonces no se necesita una carrera para saturar el mercado de gente con ciencia paréntica, pero si estudias física, experimental, espectroscopía esto se puede utilizar para muchísimas cosas eh, Profe, bueno Perdón <risa> dale, Bay, perdón. No, no, antes, qué pena, qué pena, qué in... pena, qué pena antes interrumpir. No, ya volví. Eh, no yo, yo tenía una pregunta que, que me surge como, pues, me parece como curioso que, digamos, que lo, lo que precisamente en este momento estábamos hablando sobre el efecto que tiene, ¿no?, de la, la importancia de, de la física aplicada, ¿no?, en general, sobre la... Sobre, sobre los diversos campos en la industria, ¿no? Entonces, digamos, yo quería preguntar si acerca de, de qué, qué opina el profesor Jorge sobre si la, si la física, digamos, como tal, eh, debe estar orientada hacia, hacia, hacia la aplicación más que, digamos, en la búsqueda de, de otro tipo de conocimientos, digamos, en, en intentar responder a, la, a las necesidades de la industria, ¿no? Entonces, tal vez los tus conocimientos de matemáticas te ayuden. Y sí, él en realidad después consiguió un trabajo en una industria eh, petrolera, haciendo otro tipo de análisis. O sea, el, el tipo es muy capaz, pero eh, la verdad es que lo que él hacía de investigación, pues era... No, no era a nadie le interesaba. ¿no? Entonces, si tú haces investigación en, en espectroscopía, por ejemplo pues sales y te contratan en un montón de lados. Es la gran, la gran diferencia. No hay peor cosa que estar, ser estudiante y estar trabajando en el CERN, por ejemplo, o en el LHS, porque cuando se acaba el experimento va a haber 200 personas que van a andar buscando trabajo al mismo tiempo que tú, y todos en la misma área, y todos van a querer ser profesores, y va a haber en todo, en todo el mundo, va a haber, digamos, cinco posiciones, y Tienes 200 candidatos. Entonces, eh, es una cosa muy traumante pasarte tantos años estudiando a que si los ángeles se pueden sentar en la punta de un alfiler o no, para que no pase nada. ¿no? Ahora, déjame decirte que yo soy teórico. O sea, eh, la espectroscopía la hago como un hobby, y utilizo mis estudiantes para que hagan la mayoría del trabajo. La, yo soy teórico nuclear y me especialicé en lo que se llamaba, o sea, mi tesis fue sobre el, el plasma de quarks y de gluones, que es un estado fundamental de la materia y que se supone que puede existir eh, más allá de las estrellas de neutrones, puede, existir, puede haber estrellas de quarks y de grubones, y eso es eh, quantum, eh, quantum, eh, cromodinámica cuántica, y son súper teorías, estuve trabajando muchos años en eso, y después estuve trabajando en fragmentación nuclear, todavía sigo, tengo un libro escrito sobre el tema, pero son cosas más eh, in, aisladas de, de, de la cuestión eh, aplicada, o sea que yo estoy, tengo un pie en un lado y tengo un pie en el otro, pero yo me doy cuenta que el trabajo está por el otro y no por uno. Sí, sí, sí, profe. De, de, de, igual, o sea, me acuerdo plenamente ¿no? en el hecho de que, de que hay, una, hay una necesidad, ¿no? digamos, eh, digamos eh, y cómo acoplar precisamente lo que usted decía, ¿no? digamos, en la, principalmente en el área de física, ¿no? donde efectivamente pues, hay, hay bastantes conceptos teóricos, y que, pues, de algún modo no, no, no se pueden aplicar en la, en la realidad, ¿no? Eh, digamos, en, en, la vida, en la vida cotidiana, ¿no? Digamos, a las necesidades como, como industria como tal, ¿no? Entonces, creo que sí, hay, hay un problema bastante serio que necesita, ser, que necesita ser repensado, ¿no? Y que necesita ser eh, cuestionado de algún modo, ¿no? Es, es bastante, bastante importante. Eh, teníamos algunas preguntas sobre... Eh, no sé si, Nicolás, tú las tienes ahí a mano Porque nos realizamos en Facebook. Creo que vi un comentario que decía que no se escucha. No sé si todavía seguirá igual. No, ya, ya, ya fue mejor. Ah, sí, ya. Sí, ok. Entonces yo tengo aquí una pregunta que está en el Facebook de Ever Martínez. Eh, él pregunta, dice, ¿qué es lo más barato que costaría hacer una pistola de XRF? Yo quiero hacer una, dice. Pues, eh, yo creo que mejor la compra, eh, valen nuevas, valen del orden de 30 mil dólares, pero usadas la puedes conseguir por 4 mil, 2 mil. En, en eBay se consigue. Sí, es increíble la cantidad de equipo que se puede conseguir, equipo usado, pero uno tiene que tener la habilidad de reparar, eso, reparar alguna cosita por aquí, por allá. Y fabricarla sería muy costoso, pues eh, en, en realidad no eh, sale mucho más barato. Pero por un lado, eh, necesitas aprender a hacerlo y luego optimizarlo para que funcione bien. Por ejemplo, eso de llegar a tener un modelo de mano, pues está imposible, ¿no? Como vas a meter todo ahí acomodadito para que pueda funcionar, no está muy complicado. Yo mejor la compro. <risa> Sí, creo que sale el doble trabajo, ponerse a hacerla. Sí. Eh, pues por ahora no no veo más preguntas yo. ¿Cómo? No, no te escuché. Profe, profe ¿me escucha? Sí. ¿Experiencia en qué tipo de laboral, eh, de investigación? Sí, me gustaría Sí, digamos, como algún consejo respecto a, a las personas, digamos, que, que están como interesadas tal vez en trabajar en su campo, en la parte de espectroscopía. Eh, ¿Algún consejo que ustedes sé como realizar con ellos, eh, tanto a nivel académico como a nivel laboral, también podría ser, no? Sí, bueno, mira... Um, Qué bueno que lo mencionas, porque yo quería decir algunas cosas que, que son secretos profesionales. Resulta que en Estados Unidos, eh, pueden, eh, cualquiera puede venir a estudiar a Estados Unidos de manera gratuita. Y de la manera que, que se hace, es, eh, si uno tiene, digamos, alguien de Colombia tiene ya una licenciatura, de lo único que necesita van a hacer dos exámenes. Uno es el TOEFL de inglés y otro es el GRE, que es un examen muy genérico. Y una vez que pasan esos dos exámenes, cartas de recomendación y puedes hacer la solicitud a cualquier escuela que, que, que quieras irte para el doctorado en, en física. Y eh, te, si te aceptan, ellos te dan empleo. Te, te, te contratan como ayudante de enseñanza ¿verdad? o ayudante de investigación y con eso logras pagar eh, la carrera. Entonces... Nosotros estamos eh, llenos acá de gente de la India, por ejemplo. Eh, tenemos muchos mexicanos por nuestra posición en la frontera, pero tenemos mucha gente de, de otros países. Y si sí, se vienen por oleadas, hubo un tiempo que tuvimos un montón de venezolanos cuando Venezuela tenía un montón de dinero. Todos se venían por acá. Y entonces eh, lo, eh, tuvimos una cadena de peruanos, por ejemplo, que todos ellos estudiaron física y se doctoraron en, en, en ciencias del ambiente. Entonces, eh, es, no tienen que escoger un tema para venirse a estudiar. Por ejemplo, si se vienen a mi universidad, nosotros no tenemos doctorado, tenemos maestría. Entonces, hacen la solicitud de la maestría, en dos años terminan y se van al doctorado. Es mucho más fácil entrar a un programa de doctorado una vez que terminan con nosotros, porque ya dominan el inglés, conocen el sistema, etcétera. Entonces, eh, es muy nosotros no podemos eh, contratar a muchos, eh, contratamos del orden de 10 estudiantes cada año. O sea, en la maestría tenemos, tenemos del orden de unos 20. Y eh, estamos renovando los 10 cada año. Y tenemos eh, gente de México. De, en este momento tenemos gente de tres ciudades de México al menos. Y, pero si hay alguien que le interese, o sea, yo una vez di una presentación en la nacional y le expliqué esto, y, y afortunadamente la gente de la nacional está muy bien conectada, y si ellos saben de un estudiante que tenga interés, lo pueden conectar para que se vaya a Italia, porque ustedes de alguna manera están muy conectados con los italianos, no sé exactamente por qué, pero, y, por ejemplo, Fernando estudió en Alemania, ¿no? Eh, entonces, eh, para ustedes es igualmente... Es, Sencillo brincar el océano e irse a Europa, que se para acá. Pero si hubiera alguien que le interesara, pues con, con, eh, yo creo que es relativamente fácil. Necesitan dominar el inglés y necesitan hacer la solicitud. La solicitud cuesta. O sea, en el caso aquí de mi universidad, creo que cobran 80 dólares por eh, el trámite. Pero pues eh, así es, ¿no? Hay que eh, tratar de ahorrar un poco de dinero y pagar las, los exámenes pagar la solicitud y, y, y me dice. Ahora, eh, yo soy muy eh, cuál sería la muy cauteloso respecto a recomendar que la gente estudie ciencia a nivel de licenciatura, porque con los que, los que vienen a, a, de, de las high schools o de preparatoria, que todavía no, que están a punto de entrar a la universidad, no tienen ni idea de lo que se trata la carrera. Ya cuando tienes una licenciatura, ya más o menos tienes una idea y ya sabes lo que es el doctorado. O sea, ahí no hay problema, no le vas a echar a perder la vida a nadie. Pero alguien que viene de, de, de high school o de preparatoria, no, que no, no saben de qué se trata la carrera, nada más porque tomaron una clase y el profesor les cayó bien, creen que van a ser buenos físicos, ahí sí trato de desanimarlos, porque para ser físico tienes que tener eh, el, el doctorado. Y acá en en promedio van a ser como 11 años de tu vida para sacar la licenciatura y doctorado. Entonces, si empiezas a los 18 más 11, vas a tener a los 29. A los 29 ya todos tus amigos están casados, tienen hijos, tienen carro, tienen casa, ya andan de vacaciones, tienen y tú no tienes nada. Tú tienes nada más un título, sales de, de, de la universidad y no sabes hacer nada. Entonces, necesitas primero meterte a hacer investigación postdoctoral, que van a ser otros 2, 4 años, trabajando por nada, porque tampoco puedes ahorrar dinero, pagar muy poco, para después, ya cuando tengas unos 32, 33 años, empezar a buscar un trabajo permanente que no hay. Y no hay, no hay trabajos permanentes, o sea, hay muy pocos. Y te puedes ir a alguna universidad privada, pero te van a pagar bien poquito. Te puedes ir a dar clases sueltas y te pagan muy poco. Entonces necesitas, para vivir bien, necesitas conseguirte algo en la nacional, digamos, ¿no? O algo en... La de las Américas, no me acuerdo cómo se llama, la que está ahí en Bogotá también, que es privada. Sí, sí, las Américas también también está en Bogotá. Sí. Entonces, eh, tienes que irte a alguna alguna que sea eh, estatal o federal y, que, y conseguir un puesto de tiempo completo. Entonces, pues, no es... Por lo general, todas las posiciones están ocupadas, así que es, eh, necesitas tener muchas ganas de hacerlo, para que en esos 11 años no te vayas a echar para atrás. Y yo lo he visto muchas veces que sucede. Es como cuando les decimos a los que quieren entrar a estudiar física, nosotros acá, en la de Nariño, mejor corran. Exacto. Yo lo que digo es que física es para aquellos que no pueden evitarlo. Si lo puedes evitar, más vale que lo evites. Sí. Y matemática está peor. <risa> Y sí, aquí estamos. Eh, profe, ¿qué le iba a decir? Eh, para, para la Universidad de Texas, eh, ¿se necesita tener un orientador para entrar a la maestría o se puede sin, sin orientador? Entras sin, sin orientador. Tú haces la solicitud y no necesitas ni, ni siquiera decir en de qué área quieres estudiar. Eh, te piden ahí que escribas algo, nada más para ver qué tal escribes, pero no es eh, muy necesario. Entonces, una vez que entras ahí sí te reciben y te ponen en contacto con los profesores y tienes que ir a hablar con ellos y decidir en tu primer semestre tienes que decidir con quién vas a trabajar entonces ya escoges el tema y, y ya es todo muy rápido porque es, es, do, es la maestría de dos años entonces eh, tienes que terminar ya para al final del primer semestre ya debes de tener tu eh, tema para tesis Ah, claro. Sí. Mejor, porque por acá, Brasil, por ejemplo, eh, eh, piden un orientador para, para enviar la solicitud. Y ya un proyecto, incluso creo. Y no, para el doctorado. Eh, acá en realidad, eh, prácticamente te van a admitir si es que puedes caminar y respirar al mismo tiempo. <risa> y ya, porque no tenemos. Muchas solicitudes, por lo general, por ejemplo, el semestre pasado nos faltaron como cinco estudiantes para llenar todas las, todas las posiciones de, de empleo que tenemos. Entonces no se, no se llenaron y pues ahora nos faltan estudiantes. Eso fue debido a un problema que tuvimos por el coronavirus, porque las embajadas y los consulados de Estados Unidos cerraron. Entonces no, no, no otorgaron las visas a tiempo. Pero normalmente sí siempre tenemos, o sea, hay, hay un número infinito de gente en la India que se quiere venir. Eh, entonces, eh, siempre lo podemos rellenar con gente de la India. Y todos hablan inglés relativamente bien. Listo. Eh, pues yo creo que acá, en, ah, bueno, en, en Facebook hay otras preguntas, en Ebay preguntando sobre la, sobre la sobre la pistola supongo sí eh, bueno muchas gracias Ever nos saluda eh, que muy bien que muchas gracias eh, pues más preguntas no no veo yo por acá tienes alguna otra pregunta ve de pronto no de mi parte simplemente agradecer al profesor Jorge por por participar de nuestra charla eh, como le decía pues nuestro proyecto anteriormente se hacían pues en bares lo ideal hubiera sido pues hacerlo en un bar con unas cervezas no <risa> Claro, yo sí estuve con mi cerveza. Claro. ¿no? <ríe> claro. Sí, esperemos que se que se pueda. Sí, vamos a ver qué pronto. Invitando, pues, nuevamente a las personas a que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias nuevamente al doctor Jorge por participar de nuestra conferencia. Una excelente una excelente charla, la verdad. Eh, sorprendido con la cantidad de experiencia que tiene el profesor Jorge, y nada, pues quedan invitadísimos nuevamente a participar de, de nuestras charlas. Eh, aquí estaremos siempre conectados en eh, nuestras redes sociales. Y no, gracias, gracias. Eh, gracias a ustedes y espero que no sea la última vez. Y sí, no, no creo que sea la última. <ríe> sí, muchas gracias a todos. Eh, dentro de ocho días, también para comentarles, <ríe> tendremos una charla de Dinámica de Galaxias eh, a las seis de la tarde, viernes también entonces para que no se la pierdan y estén pendientes entonces muchas gracias eh, jorge arbey estuvo brutal <coughs>